¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les vengo a ofrecer un nuevo video de Roland Junior G. Cómo separar las octavas más rápidamente. En los anteriores videos los dejé cómo se hace de separar las octavas, cómo se hacía de sintetizar y todo eso, pero ahora les voy a ofrecer... Cómo separar las octavas más rápidamente y más fácil. Y sin nada más que decir, pues, acompáñenme en este nuevo video. Y bueno amigos, empezamos. Y como les dije, les voy a, a enseñar cómo separar más rápidamente las octavas. De los acordes a los sencillos. Pues, bueno, empezamos. Como todo siempre, pues, encendemos el, lo que es encendemos el teclado. Luego nos vamos acá. Y como yo tengo aquí, pues, programados, vamos acá. Damos la ruedita, la vuelta, hasta encontrar un vacío. Ok, buscamos, buscamos, buscamos. Ya, donde que dice no me no me, día, no me lo diga, ok. Ahora nos vamos acá. Donde que dice son. Son, aplastamos son y nos, de, nos vamos allá. Luego con las flechitas de acá damos allá donde que dice play aplastamos enter y nos va a dirigir donde que, que el tema o el sonido que, que queremos poner en el en octava yo suelo poner el jd 800 ok salimos de ahí salimos del de exit ahora vamos salimos de ahí también y vamos a separar esto directamente vamos acá y damos la vuelta, damos la vuelta, damos la vuelta. Y nos fijamos. Ok, nos fijamos de acá. Yo siempre lo dejo en Fa. En Fa. No sé si se lo logran ver. En Fa. Ok, en Fa. Y damos. Es en F3. F3. Y vamos y le dejamos encendido ok salimos exit y ahora vamos acá a esta donde dice part mixer aplastamos ahí y nos manda acá escogemos a este de acá al penúltimo damos acá y ya nos han mandado acá directamente miren si ¿sí ven este es para subir y bajar el tono de la octava o sea le ponemos más uno ya hemos bajado el sonido de la octava, ok, eh, vamos a, a aquí mismo en esta pantallita le vamos al último y aplastamos esto y aplastamos el primero de acá y vamos con las flechas de acá, ok y vamos, yo quiero que suene un poquito fuerte así que le voy a dejar en 15 le suelo dejar Vamos recorriendo, esto no, no suele. Esto sí, vamos a ver si le dejo en 10. No, este es en menos 5, este es en menos 5, ahí, ok. Esto sí es en 10, este es en 10, ok. Y los restos, pues no, no lo hago nada, salgo de ahí. Aplasto de acá porque si aplasto exit no va a salir, saben. Tiene que apagar, aplastar otra vez el botón que aplastaron, el part mixer. Ok, como vimos que el, el sonido está, no lo he escogido yo, el sonido que yo quería. Volvemos otra vez y vamos acá arriba y le damos enter. Ahora sí, ahora sí está JD800 piano. Miren. Aquí mismo, cuando estamos escogiendo los pianos, ahora vamos a escoger, aquí no está sonando nada, miren, no suena nada, no suena nada, ok. Mire. No está sonando nada, le vamos a bajar con las flechitas, le bajamos al número 2. Y con las mismas flechitas hacemos donde que dice play, aplastamos enter y aquí ya podemos escoger el sonido que queramos. Por ejemplo, ahora voy a escoger eh, este de acá. Vamos acá. Vamos. Voy a coger el fantasy, el que viene por por defecto viene esto, ya el D50, el Fantasy. Hay que hay que subir. Hay que hacerle un poquito más grueso. Bueno, eso ya le vamos a hacer. Aplastamos Enter. Y salimos. Salimos. Ok. Ahora aplastamos aquí y ahora vamos al F3. F3. No solo F3, sino F numeral 3. Ahí ya. Miren, ahí suena así. Ok, ya sonaría así. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos del antes. Dejamos encendido. Salimos. Y nos vamos acá otra vez. Al Park Mixer. Entramos y vamos acá. Hacemos lo mismo que hicimos con el otro. Le vamos a dejar. Este vamos a dejarle en un... Un 8, dejémosle. ¿eh? Un 8. Un 5. Un 10. Y un 5. Este le dejamos en menos 3. Bueno, en menos 5 igual. dejémoslo en menos 5 igual. Le dejamos en menos 5. Y luego aplastamos... Estos no, ninguno de estos no. Vamos hasta el último, en el último donde dice, donde dice pague page, aplastamos aquí y regresamos al primero, al segundo y aquí en el tercero, donde que dice más uno en el primero vamos a poner menos uno. Okay. ahora salimos de ahí y como aplastamos ahí si nunca va a salir vamos, regresamos, salimos de acá y aplastamos para guardar ya sabemos que es de este botón aplastamos guardar aplastamos, yo voy a dejar ahí mismo enter delay vamos a delay, delay, delay, delay delay eh, pues pongan lo que ustedes desean yo por ejemplo voy a poner señalamos esto y con la flechita nos adelantamos voy a poner mis iniciales vale lpg Ok, vamos acá, vamos acá, vamos acá y hasta y cuando está esto, pues ponemos esto. Y aquí nos dicen cuál nomás están eh, hecho de, de modificar. Si ven en el 1 está el EPG 3, el EPG1, acordes, del EPG4. Y aquí en el quinto, voy a dejarle en el, en el. No lo voy a dejar en el quinto, voy a dejarle en, en el. En el. En el noveno voy a dejarle ya. Damos. No damos. Aquí en grid. Vamos ahí, otra vez. Y ya está. LPG a mod. Yo le voy a apagar el. Mire. Porque cuando se está así. No, no se sabe si está grabado o no. En el, en la memoria del piano. Así que voy a, voy a apagar. Encendemos. Junior G. La mejor calidad en Sonidos que También tengo este que es el Roland Junior. Hey, es bueno. Lo tengo programado. Acá. ¿Ven? Ok, hemos regresado acá eh, y aplastamos donde que siempre tenemos guardado. Y ahí está, por ejemplo, LPG 1 tengo guardado, LPG 3 acorde, LPG 4. 7 8 y aquí en el 9 ha sido todo por hoy mis amigos, espero que les haya gustado y espero que les ayude más con el Roland Junior G, estaré haciendo más videos de los Roland que tengo, de Luxina X9, del Junior G, Junior G sin más que decir me despido, eh, no olvides suscribirte, dale like, comparte ya que eso me, me ayuda a mí también y hasta un próximo video. Adiós, amigos.